febrero en que nací y el frío que me dio esas ganas de vivir, el amigo americano que nos compraba y ella que se empezaba a ir. Y hoy que vuelves a ser loco, y hoy que vuelves a traerme ese frío gris. Dime febrero por qué nací y si hubiera servido de algo no sabía. que no dan cobijo a los pajarillos tiernos a los tiernos pajarillos brotes que aún Apenas se insinuarán, que igual que nací yo, nacerá en febrero, en febrero. Los primeros almendros sonreirán Y la sonrisa nacerá en mí Y la esperanza de nueva luz, nueva vida y nuevas ganas de vivir que no dan cobijo a los pajarillos tiernos a los tiernos pajarillos no te es que aún se insinuará brotes que igual que nací yo nacerá en febrero